Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepyntora y aquí estamos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Como todos saben en el capítulo anterior, lamentablemente se nos murió Adriusito. Así que vamos a ponerlo en la caja de Pokémon muerto. Y hay que sacar otro Pokémon. A ver... Fionitris puede ayudar... Es tipo bicho y eléctrico en un futuro. Pero ya tengo un bicho ya. Tengo a Beck. <coughs> tengo a, Dak, a Dan. Que, que lo puedo cambiar <ríe> por un Noibat. Tengo a Rojenrola Que no me va a hacer mucha falta por el momento. Y tengo a La Nubis. La Nubis ahora mismo... No, porque tengo. Es tipo roca y tipo hada. Para roca tengo ya anto. Para hada tengo a siul. El tipo normal no. El tipo roca tampoco. Y tipo bicho tengo a siul. Tengo ahí a fionitres al 13. Y a leonardo al 15. Que sí, más o menos están ahí. Ambos usan hambre? Ejam Así que, o, o a Kodung, o a Dakor, <coughs> o a Dan. A Dan lo podemos cambiar por un Noibat, que es tipo volador dragón, pero para volador ya tengo a Selenico. Así que vamos a dejar el espacio en blanco, porque vamos a capturar un Pokémon de ruta. Y vamos a ir a la ruta en la que estábamos luchando con Nereida, porque ahí habían entrenadores que no habíamos eh, combatido contra ellos. Ahora, no quiero capturar un Wisiwasi, o al menos no es mi intención. Entonces, podemos pescar o podemos meternos en la hierba alta. Lo malo es que si me meto en la hierba alta puede aparecer un Pokémon que no me guste. Y en este caso yo quiero un Pokémon de tipo agua, si no estaría perdiendo el tiempo por completo. Vale, ya hemos quitado el repelente que es lo importante. Y me cago en todo que usé otro. Espérate, voy a gastar el repelente y ahora vuelvo. Bueno, ya se me ha acabado lo, el repelente. Vamos a intentar capturar un Pokémon de agua. O al menos intentarlo, a ver si no me sale nadie, ningún Pokémon en la hierba. Bien. Vámonos aquí. E intentamos usar la Pokémon Tura y pescar un Pokémon. Y así nos aseguramos que es de tipo agua. A ver qué Pokémon de ruta sale. El Pokémon de ruta que nos va a tocar es... un uh, ¡Que no son así ¡Que no son así ¡Que no son así ¡Que no son Wisiwassi! Un Basculin. Oye, creo que me salió Uno también en el Unlock. De... no En el juego de Pokémon Ultra Luna Que lo jugué Me salió un Basculin y... y... era un Basculin Que yo lo llamaba el Basculin de la muerte Vamos a ver si este con un poco de suerte Es igual eh, Me da miedo utilizar Triturar porque le saco muchos niveles Y me lo puedo cargar Y ha sido también Vamos a usar acoso. Vale. Guardia baja. Vale. Vasculin pidió ayuda. Y encima va a venir otro. No. Uh, qué miedo. Y un Vasculin con la línea roja. Vamos a usar constricción para que no se pueda escapar. Y ahora si utiliza, utiliza derribo Y no no se gasta vida No se gastó vida Creo que este es el basculin Que puede ser el basculin de la muerte Así que vamos a, a capturarlo Para ello una Buceo Ball No Maya Ball Venga Uno Dos ¡Tres! ¡Bien! Vasculin capturado. Vamos a buscarle un mote para ese Vasculin. Que era un basculín hembra. ¡Madre mía! Vale. Es el Vasculin de la muerte. Y lo voy a llamar <ríe> Grecia. Es un poco feo. Grecia, perdona. yo Tú no eres una piraña, pero... <ríe> Creo que es la primera chica... Que me sale entre mis suscriptores con más suscriptores desde hace más tiempo. Sí, vale. Siguiente: ponerle un nombre al, al, al masculino. Sí, le llamamos Grecia. Bueno, con Grecia no, Gre. Si sí, no, Grecia, Gre, Gre, Gre, mucho mejor. Es Grecia Molina, si la quieren seguir aquí abajo, pueden seguirla, que estará entre mis suscriptores, aunque voy a dejar el enlace hacia su perfil. Vamos a ver si es el Vasculin de la muerte que yo decía. A ver, a ver. Gre. Datos. Adaptable. Potencia humana más los movimientos cuyo, cuyo tipo coincida con el del Pokémon. Potencia aún más los, los movimientos cuyo tipo coincida con el de Pokémon, o sea, potencia muchísimo más los ataques de tipo agua. Perfecto. Perfecto, oye, no, no está mal. Bueno, no hay que por bien, no venga. Ya tenemos Pokémon de equipo, por lo tanto ya tenemos el Pokémon de ruta. Y ahora sí, vamos a luchar contra el resto. Y contra el siguiente, pues voy a necesitar que suba muchos niveles. Así que vamos a ponerle a la primera. Y vamos a ponerle como objeto el hidrostal. Vamos a curarla un poco con valla. Eh, eh, eh, eh. Restaurar algunos peces. 11 nada más. ¿Qué pisco Y otra sidra Vale. Vamos a, vamos a usarla. Vamos a ver qué tal en el equipo. Vamos a coger este objeto. Un especial X. Hola, quiero luchar contra ti. <ríe> Dice, viajo por todo el mundo y siempre llevo mi equipo Pokémon en la mochila. Pues ya lo no de la Pokémon, te pesarán menos. Chiste malo. Mochilera Carmen. Un saludo a todas las Carmen que tengo un par de amigas que se llaman Carmen. <tose> Saca Fletchie. Tipo Volador. Fuego. No, todavía no es fuego. Tipo Volador. Muy normal Volador aún. Está a nivel 16. Y me puede hacer dañito. Pero vamos a usar el poder Z con el agua ayer. Vamos a probar ese poder Z. Uso ataque rápido. Me quita vida, pero no tanta. Y cuando digo que es el basculín de la muerte, no me acuerdo qué habilidad es. Creo que... Eh... De no me acuerdo qué habilidad es la que tenía el, el, el, el Basculin que yo atrapé Que da igual que utilizaba de, Que utilizara Derribo que no le no se hacía daño él mismo No puede ser Si sabes de la habilidad que te hablo coméntala No puede ser tanto viaje te acaba perdiendo Tanto viaje y acaba perdiendo aquí así Venga Vamos a pelear contra el señor que pesca. ¡Hola! La pesca es como la vida misma. No, no es una batalla que tenga que ganar solo tus Pokémon. Tú también has de emplearte a fondo. Estoy completamente de acuerdo con usted, señor. Pescador Danilo te desafía. ¿Tienes solo un Pokémon? Poliwag. Bueno, vamos a probar <risa> Y sacamos uh... Dios mío <risa> Es que claro, mi Pokémon contra los Pokémon de Aguas Ha muerto, o sea Debería haber entrenado más Y menos ir directo a por el Pokémon dominante Vamos a usar a Anto No, esto es un suicidio ni arrepent tampoco. Vamos a la Siul bueno, Aprende doble bofetón. Muy bien. Tres. Toma Está acabada todo. Y vamos a usar beso drenaje para curarme un poquito. Por cierto, el poliwag es muy grande. O en comparación con Siul, es tan es, Siul es tan pequeñito que se ve enorme. Pero bueno. Toma, ay. Cinco. Cinco golpes, que nada menos. Beso de drenaje. Siul evoluciona al 25, así que le quedan un par de niveles buenos. voy a agasajar un poquito los Pokémon que se están portando bien, la verdad. Danilo. Uh, un saludo a todos, Danilo. ¿Ha, ¿Ha ganado? ¿Lo que significa que yo he perdido? Me pregunta Boelín Bo Y ahora que caigo, la pena de capturar a Basculín es que no voy a poder... O no voy a tener con quién subir nivel, eh, subir niveles no no lo voy a poder evolucionar, o sea que es un pokémon que va a estar un poquito o un pelín estancado a ver. y ahora seguro que me saldrán más pokémon y mucho mejores pero lo que hay mira ves, me podría haber salido un Dupider que aunque es tipo bicho agua, pues lo hubiese metido porque evolucionaba a Araquani. Pero. Uf, con Greve está un poco jodida la cosa. Eh, si yo uso derribo me baja nivel, me baja vida mía, o sea que no lo vamos a usar. Y vamos a usar mordisco. Eh, y también podría haber salido un nivel un poquito más alto, ¿no? Digo yo. Eh, vamos a usar uh... mm. a nadie, vamos a huir Fuera Jeje <risas> Vamos a buscar Mira, ¿por qué estás por ahí si todos tus Pokémon Tu Pokémon va, No puede ganar contra Los Pokémon de tipo agua O tienes pocos Pokémon contra tipo agua Pues porque tengo que coger Mira un Poliwax, me podría haber salido un poliwash También Pero bueno bueno, no vamos a volvernos locos. Mira, guardia baja. Un ataque que busca los puntos débiles del objetivo y puede causarle daño aunque cambien sus características. Vamos a usar con guardia baja. Porque está ahí casi el nivel. Y no quita mucho. Y como está usando hipnosis, pues déjalo ahí, vamos a seguir atacando. Pistola de agua, que no, me va, no le va a hacer mucho daño, a ver, eh. O sea, me va a venir bien para subir niveles. Lo que pasa es que están todos ahí cogiendo niveles al mismo tiempo. Y apenas sube nivel de eh, CRE. Así que vamos a quitar el repartir experiencia. Porque, claro, ahora tengo que subir a Greg al nivel que está en el resto. Uh, repartir experiencia, pagar. armándola as usual bueno, vamos por aquí por aquí, por aquí, por aquí y vamos a lo que vamos y para eso es para lo que he venido aquí no para pelear contra este señor, sino para coger esta MT rayo carga <risa> pensé que era escaldar <risa> Qué mal no estoy atinando una Y Rayo Carga creo que tampoco es algo que puedan aprender mis pokés. Okay. Vamos al Mordisco. Muy bien, ahí Grecia. Además con Mordisco hay alta probabilidad de que... 1, 2, 3, 4 y 5. carga tagre también, lo que me faltaba ahora, por Poli PoliWat del demonio. <ríe> Bueno, yo creo que ya está Vamos a salir de aquí Que tengo miedo Y no voy a luchar, no Voy a ir al centro Pokémon Si alguno de mis Pokémon se muere, que lo dudo no Porque voy a estar escapando todo el rato Pero si alguno de mis Pokémon se muere, lo diré Vamos primero al centro Pokémon Y vamos a salir de esta ruta porque me estoy cansando Bueno, he salido de aquí Y nos vamos eh, por cierto, durante el camino me la vi un poquito difícil porque me dejaron a a creer muy muy tocada casi llegando al borde de, de lo suyo eh, aquí había también un objeto vamos a cogerlo una zanabol y vamos por aquí vamos a hablar con los sudogudos eh, claro, les enseño el Hidrostal Z y salen corriendo. ¡Eh! ¿Eran Pokémon...? ¿Eran, ¿Eran Pokémon? ¡Qué fuerte! Yo pensaba que eran árboles. Un poco de calma, Zoe. A ver, esos Pokémon reciben el nombre de Sudogudo. ¿me equivoco? Desde luego son una especie muy interesante. Al parecer fingen ser plantas para pasar desapercibido y evitar que los ataquen con agua, que es su punto débil. Ojalá tuviera tiempo de indagar más al respecto. Los Pokémon de Alola resultan fascinantes, pero combatir con ellos no es nada fácil. Por el contrario, Poipol nos resulta más fácil de manejar. Prepárate para combatir. ¿O no? Ah, vaya prisas traes. Darius, por lo menos pregunta primero. ¿Tienes un ratito para combatir, entrenador? Eh... Sí. <ríe> Tengo un poco de miedo. Prepárate, Poipol. No se parece nada a las criaturas a las que estás acostumbrado a encontrarte pero a Lola <coughs> cuidadín cuidadín con Poipol bueno pues es un tipo de, es un Pokémon tipo veneno es un ultraente Veneno y es el bebé que por cierto ahora está en Pokémon Ultra Sol perdón Pokémon Luna y Sol y Luna la serie ahora está Poipol tenemos que cargarnos a Poipol Está a nivel 20 Madre mía A ver, Pokémon que el veneno no le afecte mucho Seul sí, descartado Ani, por supuesto Pero vamos a meter a Anto Yo creo que Anto va a poder aguantarlo Veneno contra la roca ¡Bleh! No hace nada Usan canto, le baja el ataque, ¿no? Muy mal bueno. Vamos a usar tumba roca. Uff, qué poco. Baja la velocidad, carga tóxica. Cuidadín. Bueno. Vamos a usar mordisco. A ver si retrocede. ¡Qué poco! Golpe crítico No me voy a exponer a perder A mi Pokémon Vamos a usar a A Annie. Vamos a jugar sobre seguro Que jugar sobre seguro no es ser cobardista es jugar con inteligencia Intimidación Usa carga tóxica que no me va a aceptar mucho pero los Pokémon venenos se pueden envenenar, así que tengo, tengo eso en cuenta. Y vamos a, a usar. a ver así es así Puedo bajar la defensa especial. Venga, eh, vamos a intentarlo. A ver cuánto quita. No quita mucho. Fue un crítico. Mierda. Son tan. Voy a los ataques especiales. ¿Vamos a usar acoso para que vaya bajando poco a poco de vida? Yo creo que eso es lo más inteligente que he hecho Y constricción Oye, para los bobos, Ani está siendo un Pokémon excelente. trituramos. Yo creo que sí, que con esto ya... No estoy en un bizcocho, Esta mañana a las 18. Dios. ¿Eso no me lo esperaba y me acaba de hacer un sas en toda la boca? Pff. ¿Y ahora qué hago? Trituramos Ay. Dios Trituramos de nuevo Cuidadito. Y yo creo que ya triturar y se acabó. Uf, menos mal. Bien. Han subido al 24. Está peta. Crea el 16. Muy bien. Triturar. Sí, claro que sí. Que olvide el mordisco y que aprenda a triturar. Ya lo que sale ganando. Aún me faltan datos para comprender a Poipol. ¡Ay, qué pena. ¿Cuál ha sido el motivo de mi derrota? Se me ocurren los temas de investigación. Me encanta cómo brilla tu superporsera Z. Es súper bonita. Zoe, me haces pensar en la fascinación por la luz que tenían nuestros antepasados. Me pregunto si el brillo de la superporsera Z es similar a aquella luz de antaño. ¿Qué? Pues de eso no tengo ni idea. Hasta otro entrenador. Bueno Ay, Dios mío Pues nada, vamos a curar a los Pokémon aquí con Mil Tank Que se han portado súper bien Se han cargado a Poipol o, po o a Poipole, como quiere que se diga Y vamos a colocar a los Pokémon Vamos a activar la... A repartir experiencia porque, vamos pff, Me las estoy viendo, me las estoy deseando y... ¿Nueva ruta? No. Sí es nueva ruta, pero todavía no captura capturado Pokémon. Para mejorar hay que entrenar duro. Lo mismo da que sea bailarín que entrenador. El mismísimo Capitán Kiawe me está dando clases de danza. Oh, perfecto. Bueno, ya queda muy poquito, así que esta va a ser la última pelea. Eh, fa familia bailarina fina y Laya Un saludo a todas las finas y laia del mundo. Que me estén viendo Por supuesto Iglybuff Y Jigglypuff ¿Eh? que bien <ríe> Están evolucionados Grey y Silent Nico Vale, Grey ya hizo su función <ríe> o, o la hacemos luchar 17-24 Vamos a cambiar Vamos a meter a Anto Y vamos a hacer que... Mm, use tornado contra... Jigglypuff Porque a Iglybuff no lo veo yo tanto como... como un Pokémon que me pueda hacer mucho daño. Así que Jigglypuff al primero. Después a Jiglibuf. Doble bofetón. Eh, no me hace mucho. Usa copión. Y copió doble bofetón. <ríe> Muy bien. Vamos a cargarnos a. A Para eso uso un tumba roca. Del Iglypuff, perdón. Y cambiamos y metemos a Romel, que el pobre no se ha En todos capítulos. Yo creo que esta es la suya. tumba roca de jigglypuff antes subió al 24 defensa blah. sube mucho la defensa así que el ataque va a tener que ser brutal un tumba roca y... Una doble patadita. Bien. Y vamos a aprovechar. Que Anto está a nivel 24. Y que estamos en una hora... Aún me queda mucho para estar, para estar al nivel de mi maestro. Tanto en la danza como en el combate. Me gusta bailar, bailar sin parar. Muy bien. Vamos a darle un caramelo raro a Anto. Porque estamos en la hora correcta. Caramelo raro. Que tengo que tener unos cuantos. Vamos a dárselo a Anto. Que sube al 25. Y en el 25 Anto evoluciona. ¡Venga! Anda, Anto está evolucionando. La evolución guapa, por favor. Sí, estoy en la hora. Estamos entre las 5 y las 5 y media de la tarde. Por lo tanto, tengo que evolucionar en el Crepuscular. ¡Tómalo ahí! Ya tengo un Pokémon mucho más fuerte en mi equipo y es Anto. Lo voy a tener que cuidar como ahorita un paño. Muy bien. Registra, registra. Ya tengo un Lick and Rock. Y nada, esto sí que quería que lo hubiera. Increíble, ha registrado todos los Pokémon. Vale. Fuah. Lick and Rock quiere aprender ataques. Golpe. Vale. de placas de golpe 40 y 120 que es claro sin duda sobre todo por el poder Z ahora es eh, un podemos super fuerte al usar poder Z con con golpe estaremos quitando una barbaridad de de niveles felicidades por, haber, por hacerlo evolucionar qué tal si te haces una foto con él para como recuerdo no hace falta Pesadito está la Rotondex Uf, Pues nada, con este panorama Yo creo que lo vamos a ir dejando Voy a subir a Gre al menos al nivel 23 Y nada, espero que les haya gustado el episodio Si es así, denle like Aquí abajo, si todavía no está suscrito pueden suscribirse Aquí abajo a la derecha Y en el siguiente capítulo Vamos a capturar al Pokémon de ruta Que va a ser en esta ruta De aquí pues nada, vamos a irlo dejando por aquí como dije, así que... ¡Adiós!